Soy una serpiente que anda por el... Bueno, lo que te digo eh, entonces, es pues, que no es como de... Porque es hay que cuidarlo de esto no de uno sí y uno no,